al expresidente del Colegio Médico en San Francisco de Macorís, hablándonos de la baja que ha tenido el COVID-19 en San Francisco de Macorís, tanto en los centros privados como en los centros públicos. Nos hablaba el doctor sobre esta situación, el doctor José Polanco Lira. Presentábamos... El pasado lunes, el caso de este muchacho, señor director, por uno de aquí, de, del Madrigal, que el 31 de diciembre había subido a sus redes sociales un video disparando al aire y que le será conocida en el día de hoy medida de coerción a Lenny Junior Figueroa, Vamos a ver de nuevo este video que este muchacho colgó en sus redes sociales. ¡Qué maldito fiscal! Por fin se vuelve a trabajar en el Hospital San Vicente de Paul en San Francisco de Macorís. El INVI reanudó los trabajos de construcción del Hospital San Vicente de Paul en el día de ayer. Estos trabajos se encontraban paralizados porque estaba sometido esta obra a un proceso de auditoría y de revisión completa por parte del gobierno. Y eh, a raíz del, del cambio de gobierno y de la misma pandemia, había prometido el senador, en una entrevista que le habíamos hecho hace unos días, eh, había pedido un plazo, de entre 15 y 45 días para que esta obra volviera a reanudarse. Vamos a escuchar a la persona que está a cargo de los trabajos de ingeniería en el Hospital San Vicente de Paul, en Huiza. Hospital San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís, aquí en la comunidad de Huiza. Hoy estamos hormigonando el entrepiso de la zona 2, un edificio de los principales de la construcción del hospital. Estamos hormigonando un volumen de 450 metros cúbicos. Este trabajo, ¿qué tiempo se lleva? El estimado de este hormigonado es aproximadamente 7, 8 horas y media. Ok, y después de esto, ¿qué viene? Ok, después de esto procedemos a lo que es el curado de la losa y procedemos a trabajar en el segundo nivel del entrepiso. Bueno, como vimos, ahí. Están los, los trabajos del de Hospital San Vicente de Paula. A propósito de esta gestión, hoy tendremos en la parte central de este matutino, despiértate al día, la presencia del senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, estará con nosotros. En la parte central de este matutino, despiértate al día, queremos hablar con él de todas las cosas que están pendientes, de todo lo que ustedes nos han hecho llegar, todas sus inquietudes con respecto al gobierno, la vamos, vamos a hablar con Franklin en esta entrevista en la parte central de este matutino, despiértate al día. Continuamos entonces, señor director. Sí con esta entrega de este menor de edad que estaba siendo requerido por las autoridades a propósito del asesinato de José Antonio Cepeda Polanco, conocido como Toño o Papote, que se produjo en el sector Santa Ana de San Francisco de Macorís. Ustedes saben que se habían mencionado unos nombres por su solo por el nombre de Pila o por el apodo que la familia de la víctima estaban pidiendo que las autoridades apresaran a estas personas ahí en el sector Santana. A propósito de esto, la señora Larisa Enríquez, la madre de este menor de edad y su abogado, lo entregaron en el día de ayer. Vamos a escuchar lo que dice la señora Enríquez a propósito de la entrega de su hijo para ser investigado por este, esta muerte, ahí en el sector Santa Ana. Clarissa, yo eh, vemos que viene a entregar entrega su hijo voluntaria, ma. ¿qué pasa? lo a entregar para que todo está que tiene que ver con eso, y como dice eh, esa persona que me está acusando que es un delincuente un ladrón, que no hay ningún delincuente, y quiero que nosotros problemas, problema, pero no es el que estaba, es un problema de tres o de cuatro, y ellos van a se enfocaron en el mío, Tiene que verlo todo para que todo se aclare, y el que sea que pague. ¿Qué fue lo que pasó en la esa ¿Eso no lo ha manifestado? ¿Qué? en un barrio el barrio azul, trompado. Entonces ese día que pasó ese hecho, el tigre se andaba atrás de mí, toda, que el Gregory andaba atrás de él. Entonces después que pasó como una hora de tirar unos cuantos tiros atrás de él en el centro de arriba. Por a la hora vuelve y pasa, con dos más, en un motor, y. De que me dio mi hijo, me le dispararon. No sé decir exactamente cómo fue la cosa, porque no me mandaba, pero lo que yo a saber. Entonces, si mi no es inocente, no quiero que pague lo que no hizo. Ahora, si lo hizo, que lo pague. Su nombre, quiero que busque nosotros para que se aclare ¿Cuál es su nombre? La Lice Bueno, lo que esperamos es que se investigue este caso, que la policía se beba un cafecito con este muchacho y determinen la real participación o no de él en este hecho y que se busquen a los otros que han sido mencionados, como ese caso que la señora mencionó de Gregory. Ese caso ha sido mencionado en múltiples ocasiones Gregory, ese nombre, que también se entregue ese muchacho y que si no tiene nada que ver con ese caso, pues, pues se ha puesto en libertad entonces. Pero que se investiguen. Y lo más importante es que estos casos se investiguen. Vámonos entonces, señor director, con el caso de esta joven, May, Maybeli, Maybeli López. El que le puso el nombre a esta muchacha fue un cibaeño, incluso hay medios de comunicación que han corregido el nombre, le han puesto otro nombre porque creen que no es así, pero realmente ella se llama Maybeli López, ella es la joven que ha sido muy mencionada en el caso de la muerte de de Joe, eh, como por los apodos, a ella le dicen la ingeniera, esta joven está siendo vinculada en el asesinato, como decíamos, del de artista urbano Juan Joel Durán, conocido como N.C. Joe, este caso de esta muerte en la urbanización La Catellana de San Francisco de Macorís. La muerte de Ensi Joe le echó como una sala a la castellana, porque a partir de ahí, a partir de la muerte de Ensi Joe, andan los atracos al pecho en la castellana. Vamos a ver un ejemplo hoy. Como hemos visto todos estos días, muchísimos atracos ahí en la castellana. Eh, y todo esto ha sido después de la, de la muerte, digo yo, de Ensi Joe, que que se produjo allí y que vemos todos estos casos de atracos. Esta es una zona de nadie, atención general,